Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Lee y en este vídeo te quiero hablar sobre un tema sobre el que recibo muchísimas preguntas y es Cecilia, ¿por qué si estoy creando un montón de contenido para mi marca? ¿Por qué si estoy constantemente analizando, pensando nuevas ideas, me sumo a todas las tendencias, publico, publico y publico, no consigo ventas? Bueno, lamentablemente tengo que decirte que solo con contenido no vas a conseguir ventas. Sé que esto puede resultarte raro que te han dicho que el contenido es el rey, que tienes que crear un montón de contenido y que con eso vas a vender, pero... Quiero decirte que esto es solo una parte. ¿Por qué te digo esto? Te lo voy a explicar dentro de este video, pero antes te invito a que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal de YouTube, activa la campanita de notificaciones para que te llegue un aviso y no te pierdas ninguno de los videos que publico aquí en mi canal en los que te hablo sobre ventas, comunicación y también te enseño a Vender de una forma totalmente diferente, te enseño ángulos y estrategias distintas para que consigas vender con herset. Ahora, sí, dicho esto, comenzamos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente, en este vídeo vamos a hablar acerca de por qué solo con contenido no vas a conseguir ventas, Ya sabes, no me gusta andarme con vueltas, con rodeos, me gusta ir al grano. Y esto es así, te lo quiero afirmar, quiero que te quede claro que solo con el hecho de crear y publicar contenido en tus redes sociales no vas a conseguir vender. Cecilia, me estás diciendo que el contenido entonces no funciona, que todo el trabajo que estoy haciendo de crear contenido debería dejar de hacerlo. No, no, no, no. Tranquilos, yo no dije eso, hay una diferencia entre crear contenido, ir creando marca y que te lleguen clientes a través de esa estrategia de contenidos que es algo que puede pasar, pero lo que tienes que saber es que solo con eso, evidentemente, no vas a conseguir vender. Una persona no te va a comprar simplemente por el hecho de... ¡Ay, qué maja! Me ha encantado el contenido que publica en Instagram. La voy a llamar y me diga lo que me diga, me pida el dinero que me pida, me cuente lo que me cuente y le voy a comprar porque me ha aportado tanto valor a través del contenido gratuito que ha publicado en sus redes sociales que le voy a comprar. No. Esto evidentemente no, no sucede. Si pensabas que era así, lamento decirte que estás totalmente equivocado o equivocada. Sí, Esto no funciona de esta forma. Una persona llega a tus redes sociales... Comienza a seguirte, le interesa el contenido que estás compartiendo, empieza a formar parte de tu comunidad, empieza a interactuar contigo, empieza a conocerte, se siente totalmente alineada con lo que estás compartiendo, le aporta un valor el contenido que tú estás compartiendo en tus redes sociales, aprende con, contigo y finalmente en algún momento decide dar un paso más y tener una llamada de ventas contigo para que le cuentes más acerca de tu producto o acerca de tu servicio. ¿sí? Entonces, en ese momento, si tú no sabes darle valor a tu trabajo, si tú no sabes vender, si tú no sabes llevar adelante esa llamada si no sabes escuchar a esa persona, si no sabes entender qué es lo que está buscando, si no sabes cómo contarle tu propuesta, si no sabes cómo rebatir esas objeciones que te puede presentar, si no sabes cómo anticiparte incluso a que lleguen determinadas objeciones, si no sabes cómo establecer un buen seguimiento, si no sabes luego qué hacer cuando llamas de nuevo para preguntarle si finalmente ha hablado con su marido, con su mujer, con su primo, con el otro socio, con quien sea que haya tenido que hablar, si no sabes qué decirle cuando te dice mira, llámame de nuevo la semana que viene, no vas a cerrar esa venta. Puedes tener una estrategia de marketing perfecta, puedes tener un embudo de publicidad genial, puedes tener eh, un gran contenido que sea muy útil, un diseño súper bonito, puedes tener todo lo que quieras, pero si no sabes qué hacer en esa llamada de ventas, te aseguro que no vas a a vender. Evidentemente es mucho más fácil venderle a una persona que ya forma parte de nuestra comunidad, que nos conoce, que ya eh, se ha ido nutriendo de nuestro contenido, que se siente alineado con nosotros, que ya hay una conexión, hay una, una cercanía, no, una relación mucho más eh, estrecha que si viene una persona que no nos conoce de nada y tiene una llamada de ventas con, con nosotros. Esto es evidente. sí. Pero lo que quiero que te quede claro es que el papel del contenido no es el hecho de proporcionarte clientes y ya está, sino que luego viene el factor eh, más, pero más importante, que es el hecho de que tú sepas vender tu propuesta de valor, que tú sepas dominar esa llamada de ventas. Entonces, puedes hacer todo el proceso anterior de forma perfecta, impecable, pero si no sabes qué hacer en esa llamada, si no sabes cómo contar qué es lo que tú estás haciendo, evidentemente no vas a conseguir cerrar esa venta. Por eso digo que el contenido es solo una parte, que el contenido evidentemente te ayuda a ganar más visibilidad en redes sociales, te ayuda a llegar a potenciales clientes. Pero una vez que esas personas entran en tu lista de email marketing, por ejemplo, tienes que saber cómo vas a ir tocando esos puntos de dolor para llevártelos a una llamada o a una página web, una landing page, para venderles tu servicio. Tienes que saber qué es lo que vas a hacer si te encuentras con esa persona en una videollamada, en un café, en una llamada telefónica o en donde sea. ¿Cómo le vas a vender tu producto o tu servicio? Tienes que saber vender, en definitiva. El contenido te sirve como una estrategia de atracción. Pero no es evidentemente lo que hace que, que vendas. Salvo que me digas que, bueno, vendes un producto de eh, un euro o 10 euros. Algo muy, muy barato que a través del contenido la gente diga, bueno, mira, por lo que vale, pues pruebo y, y, ya, y ya está. ¿sí? En ese caso podría ser una situación en donde sí, a golpe de clic podrías conseguir una, una venta, pero si no es tu caso, si lo que estás vendiendo es servicios, que es sobre todo el área por el que más recibo consultas y sobre todo el, el sector en donde se encuentran la mayoría de mis alumnos y también clientes, necesitas dominar la llamada de ventas. De hecho, si sabes, eh, si estás vendiendo perdón, productos, también necesitas saber cómo, cómo vender, cómo darle valor a tu a tu trabajo no no se trata de ah, como vendo un producto pues pongo el precio y que la gente ya está lo compre y listo tienes que saber tú también cómo expresarte cómo humanizar tu marca cómo llevar a las personas a la venta cómo hacer que quieran cada vez comprar más y de esta forma poder hacer crecer tu negocio si ¿sí? esto es fundamental entonces no pongas todo en manos del contenido, no creas que por crear un mejor contenido o por publicar más vas a conseguir ventas y sobre todo algo que tienes que tener en cuenta es que si hoy en día no estás facturando el dinero que quieres facturar o tienes un problema económico, no puedes creer que por el hecho de eh, compartir más contenido en tus redes sociales vas a conseguir más ventas. Lo que vas a conseguir es más visibilidad y evidentemente más visibilidad va a proporcionarte en algún momento una eh, base de, de datos, por decirlo de alguna forma, o llegar con tu mensaje a más potenciales clientes, pero esto no es algo inmediato, es decir, no es que una persona ve tu contenido y dice, ¡Wow! ¿Cuánto contenido de valor? Voy a empezar a, a, a llamarlo a esta persona, voy a comprarle, voy a contratar sus servicios. Esto lleva un tiempo. Entonces, si hoy en día estás teniendo, estás atravesando un momento malo a nivel económico, quieres facturar más, necesitas más dinero, tienes que ingresar más, lo más efectivo es levantar el teléfono y hacer llamadas de venta o salir a buscar a tus clientes a la calle, lo que tú prefieras, pero vamos, hablar uno a uno con tus clientes y saber cómo dominar esa llamada, esa conversación de, de venta con esa persona, dándole valor a lo que tú haces y sabiendo escuchar qué es lo que esa persona está necesitando, está buscando y transmitirle por qué debería trabajar contigo y por qué eres su mejor solución. Ya está, no hay más que, que esto. Y el contenido en este caso te va a servir como un respaldo para que la persona hable contigo y diga, a ver, yo voy a mirar a ver qué es lo que hace esta persona y a ver si realmente es tan bueno, tan buena como me está diciendo. Y ahí va a llegar a tus redes, va a llegar a tu web, va a llegar al espacio que estés trabajando y va a decir, mira, pues entre lo que me comentó y esto, voy a dar el, el paso, sí, pero... Ten en cuenta, no puedes dejar todo en manos del contenido. El contenido tiene que ser útil, tiene que evidentemente ayudar a llegar a más personas, pero no es lo que simplemente te ayuda a cerrar una venta. Es tan solo una parte. Luego tú tienes que saber vender, tienes que saber dominar una llamada de venta. ¿sí? Así que si no te has formado en ventas, te animo a dar ese paso porque vas a ver cómo realmente vas a aprender a darle valor a todo lo que haces y vas a poder trabajar con los clientes con los que tú te sientes a, a gusto y no trabajar con los clientes que te llegan porque no tienes otra opción. Espero que este vídeo te haya ayudado, si es así te invito a que le des un like, también no olvides de suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que publico cada semana en los que te hablo de comunicación, marketing y ventas con Herset. Te animo también a que entres dentro de mi lista de email marketing. Tienes el enlace aquí abajo en la descripción para seguir aprendiendo y dar un paso más para aprender a vender de forma natural, de forma diferente, para no decir lo mismo que dice todo el mundo. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Chao, chao.